¿Qué deberíamos hacer ahora? Ay, ahora que todos están poseídos por manipulas, nos superan en número. Yo digo que necesitamos un plan. Dijang, ¿alguna idea? No. Creo que podría ser peor. Después de todo, nos tenemos los unos a los otros. Es mi culpa. Le fallé a Isla Estrellada. También a ustedes. Y a mi mamá. Lo siento. Les fallé a todos. Oye, T-Yang, No digas eso. Luchaste mucho. Si tan solo no hubiese sido yo con quien te encontraste, todo habría sido diferente.